En los últimos años se viene constatando un descenso alarmante en el interés de los adolescentes y de los jóvenes por los estudios de ciencia. Este panorama ha llevado a la comunidad científica y a la comunidad educativa a reflexionar en cómo deberá ser una educación en ciencias más en línea con las necesidades actuales de los ciudadanos. En este curso se abordan cinco enfoques denominados ciencia en contexto mediante el tratamiento de problemas y situaciones de la vida diaria los modelos y la modelización, investigación e innovación responsables, indagación científica para la formación de docente y activismo colectivo basado en investigación. El curso se ha estructurado en siete módulos de una semana de duración cada uno y una dedicación total para los estudiantes de 25 horas. En el módulo cero de Bienvenida se presentan las características del curso y se aportan diversos documentos que se centran en la educación en ciencias para la ciudadanía. En los módulos 1 a 5 se tratan cada uno de los enfoques seleccionados. Se lleva a cabo su fundamentación y se aportan ejemplos de cómo se concretan en propuestas didácticas. Finalmente, se analiza su contribución a la educación en ciencia de los ciudadanos. Cada módulo incluye vídeos, lecturas, ejemplos de materiales didácticos, una prueba de evaluación y un foro específico, de carácter voluntario, para propiciar la generación de debates y el intercambio de conocimientos entre los participantes. El módulo 6 se dedica a la evaluación del aprendizaje de los alumnos y del propio curso. Seguimos apenas de realzar, eh, para concretizarmos, para finalizar, que el corpo docente del curso es compuesto por 11 doctores de Didática de las Ciencias Experimentales de las Universidades de Almeria, Cádiz e Málaga, em Espanha, e da Universidade de Lisboa, em Portugal. Todos com vasta experiência uh, no desenvolvimento curricular e na pesquisa no âmbito destas abordagens de ensino apresentadas no curso. E também teremos a colaboração, a ótima colaboração, em vários módulos de professores do ensino básico e ensino secundário de diferentes uh, países. Muito obrigado.